Buenas, buenas, buenísimas Buenísimas a todos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿E ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¡Hurra! Bueno, bueno, es que es... El sonido de un paquete Llegando, llegando directamente Desde, eh, no sé de Pekín, Pekín, directamente Pekín, así así de sencillo, bueno a ver que no llegue De Pekín, pero sería genial, ¿no? Sería genial Bienvenidos chicos a un nuevo video y hoy Es importante, hoy es un video muy bueno Es muy especial, ¿por qué? Porque tenemos un unboxing Un unboxing hermoso, hermosísimo De cortito, es cortito A pesar de lo que parece chiquito, son que unos 20, 25 wakuganes, bueno, bueno Bueno, como sea, como sea, espero Que les guste muchísimo el video chicos, recuerden Darle, like, comentar, compartir y suscribirse y recuerden la un canal muy de animaciones dejaré el link aquí abajo en la descripción y sin más, empezamos con el video chicos, voy a hacer lo mismo de siempre voy a hacer lo mismo de siempre y es que voy a cambiar el ángulo de la cámara porque la caja es muy grande pensé que iba a ser más pequeña, la verdad es muy grande, así que voy a cambiar el ángulo de la cámara y miramos a ver cómo está el unboxing ¡Hurra! bien, aquí ya tengo la cajita que está hermosa está más grande de lo que pensé porque, mira comparación, está bastante, bastante grande, así que va a ser un poco más pequeña, pero bueno no importa, no importa, ah, no hay presupuesto así que tengo un corta uñas, pero a ver que con un corta uñas te reviento solo ok, así que no me digas nada, voy a abrir esto aquí y aquí está espero que se esté viendo bien vale, como raro aquí tenemos un montón de papel burbuja, vale, voy sacando esto Vale, tenemos en primer lugar LOL Bueno, esto que lo estaba esperando hace un montón Es el Funko Pop de Miles Morales Pero versión especial Vale, es de Miles de Spider-Man y de Spider-Verse Spider uh, Luego tenemos LOL Este que uf, es Raven de los jóvenes titanes eh, de Teen Titans Go A muchos no les gusta pero me encanta esa serie Vale, estos son unos peluches que no son para mí Ok, vale, tenemos esto Mira, mira, que esto sí nos gusta, ¿no? Esta caja, que me encanta pedir cajas. Un libro de League of Legends. A ver, a ver, no, no juego League of Legends, ¿ok? No juego League of Legends. Estas cositas que también son de League of Legends. Y no hay nada más. Y pues ya, eso sería todo. Gracias por ver. Nos vemos mañana. Adiós, ah mentiras no, ya cambio el ángulo de la cámara y seguimos con esto Bien y antes de continuar con este espectacular unboxing porque yo sé que te está encantando Te está encantando, tengo que mencionar uno de los mejores descubrimientos que he tenido en el último siglo Y mira que no he tenido muchos, se trata de World of Warships El juego es una pasada y consiste en que nosotros somos un comandante dirigente Bueno como se diga, de un barco de guerra Y tenemos que hundir el barco del, de los otros contrincantes alrededor del mundo Porque Digo que es genial porque además de tener más de 200 modelos de barcos Tienes la opción de escoger barcos que han sido importantes a lo largo de la historia Puedes escoger un barco de la segunda guerra mundial y, y romperle la madre a todos Y si eres nuevo jugador pues puedes ir a la descripción, descargar el juego desde el link que te dejaré aquí abajo Y lo bueno es que puedes tener una bonificación así de primerazo Así, así solo porque te dicen, oye tú vienes con el papacito del Tokuganes y tú sí, sí vengo así Ah bueno pues toma tu bonificación porque es muy papacito Sí, ok, tú pues sí lo es, lo es y Ya Ventajas de ser guapo Así que ya sabes, ve al link de la descripción Disfruta el juego, prueba los distintos mapas, barcos Y todo lo que te ofrece este juego Sí señor, sí señor Y, y ya pues continuamos con el video continuamos con el video Ahora aquí tengo Aquí tengo una cajota Pon una cajota, una lata Bakugan de subterra, subterra, subterra entonces, vamos a abrirla, Una, dos, tres y, y, y, bueno, bueno, bueno bueno, el vicio la era del vicio, voy a sacar esto que son cartas, bueno, aquí esto está repleto, como puedes ver está repleto, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir pasando uno por uno, ¿no? porque si no estoy mal, si no estoy mal, ok, sí, sí, sí, sí. es lo que sospecho es lo que sospecho, hay dos niveles, ok entonces este es el primer nivel, y luego está el segundo nivel, ¿no? entonces, yo creo que logramos sacar todo esto en un video, ponemos una carta portal aquí y ya saben, ¿no? Empezamos, empezamos. En primer lugar tenemos, a ver, un Brontes, un Brontes. Ya saben, recuerden, recuerden, siempre recuerden, ¿no? Que todo esto va a estar disponible en mi página de Instagram. Entonces vayan y pues pueden comprar los Bakugan, ¿no? No hay ningún problema. Hace mucho, por cierto, que no habría Bakuganes occidentales, ¿no? Eh, hace, hace mucho que no habría Bakuganes occidentales y hace falta, hace falta para el alma, para el espíritu, ¿no? <risa> Luego tenemos un Boost Ingram. Tengo que mencionar que, que me he aprendido muchos más nombres gracias a ustedes, ¿ok? O sea, gracias a lo de las historias y estoy y puedo aprender muchos, muchos nombres. Ya saben que si sale el nombre de un Bahuani y yo no me lo sé, pues simplemente me, me lo dicen y yo ya con gusto lo, lo miraré y lo pondré en una historia o así. gram 650 Poder G. Míralo, míralo, míralo. Este, este es uno de mis favoritos, la verdad, tengo que decirlo. Luego tenemos, uff, una joyita una joyita mediterránea. Una joyita mediterránea. ¿Y de quién estoy hablando? Ay, bebé, pues de nada más y nada menos que el hermosísimo y inigualable Midnight Percival, subterra Mírame esta joya, mírame esta joya Creo que ya lo tenía, pero rotito Qué hermosura de Midnight Dime si no, dime si no Ay, papá, no me digas que no Luego tenemos un vulcan Así ah, es, un vulcan eh, Subterra también Vamos a abrir las patitas con delicadeza, por favor. Vulcan subterra con 670 poder G. Es curioso porque de tanto Bakugan japonés oriental que he abierto, cuando veo estos poderes de 670 en un Bakugan como estos, es como, wow, es poderosísimo. Y luego es como, no, bro, solamente que Occidente explota todo, ¿no? Luego tenemos un Stinglash. Oye, la verdad está muy lindo. ¿eh? No, no me digas que no. Un Stinglash subterra, 560 poder G. 560 poder G. Qué, qué hermosura. Luego tenemos, a ver, escojamos. A ver, aquí ya cojamos Esto. Es un... Eh, vale, el nombre de este armamento sí no me lo sé porque armamentos de verdad poco y nada eh, en cuanto a nombres, ¿no? Pero sí sé que es el armamento de Korem, ¿no? Y es hermosísimo. Mira, este era de mis favoritos en la serie. O sea, es que mira esta bola, mira aquí esta hacha, esta axe. Bueno, bueno, bueno, bueno. Mira, mira, mira. Es grande, ¿no? Es, es grande, así como te gusta, goloso. Luego tenemos un... ¡Lol! ¡Lol! Me asusté. Bueno, me asusté. Horrible. Curé que era un... No, no, no no lo, es, no lo es, no lo es Ok, ok, ok Por un momento, a ver ¿Qué Percival tiene esta particularidad? Algunos Percival cuando se abren eh, Van a ver, miren, miren, miren Bueno, ya no lo hice, ya no lo hice, ¿no? Pero algunos Percival cuando se abren Por estas patitas de aquí de los laterales Tienden a girar un poquito, ¿no? Y este giró Y me asusté porque dije ¿Esto es un Vortex? Y me sorprendió bastante Pero no, no, no, no Es un, per es un Percival normal, ¿no? Eh, así, subterra, mediterráneo Caoba, ¿no? <ríe> bueno, no es caoba 470 poder G. Luego tenemos un Overus Overus Subterra, otro, mira, sub Esto es unboxing puramente Subterra, ¿no? 570 poder G. Unboxing Subterra, Esto es Subterra. Luego tenemos un, a ver, esto es. Ah, lol, sí, es un Spin Dragon, eh Subterra, 1540 poder G. Lol, lol, lol. LOL. A, ver, a ver, vamos a vamos a recuerda, vamos a recuerda. LOL, y se abre perfectamente. Spin Dragonite Subterra 640 Poder G. Y con esto terminamos el primer piso del, del unboxing, ¿no? Entonces mira, ahora viene el segundo piso, que es este de aquí, donde hay droga de la buena, ¿ok? Droga de la hardcore. O sea, esto no es droga, esto es vicio La era del vicio Empezamos, ganemos Aquí está, aquí tenemos un Meganemus eh, 500, no, 640 Poder G, siguen los poderes, es que tienen la cintita Ahí, bueno, no importa, 640 Poder G, muy lindo, mira, mira, mira mira Muy lindo, muy lindo, no miras no mira, es que no No miras es que no, bebé, luego tenemos Vale, más Bakuganes que giran Ahora que lo pienso, tengo que hacer una actualización de los Bakuganes Que giran, ¿no? Este video de ya hace un tiempo Que bueno... Ahí está No me acuerdo el nombre de Este Akugan Sí sé cómo se llama O sea, si sí lo conozco si sí lo ubico No es como que llega Ay, ve cómo se llama este Akugan No vale que, que sí lo ubico Sí, sí ubico este Akugan Pero ahora mismo no me acuerdo el nombre Mira De maravilla Creo que un día voy a hacer una competencia entre octubanes que más giran de mi colección, ¿saben? Luego tenemos este pequeñín de aquí. ¿Cuánto PLG tiene? A ver, a ver. No me lo niegues. No me lo niegues. No me lo escondas. Bueno, vale, no lo encuentro. Pues no lo encuentro. Así de sencillo. No lo encuentro. Pues no lo encuentro. Y ya. Ah, lol. Ya, vale. No veo el PLG porque está cubierto, ¿no? Vale. Bueno, pues así se quedará. Se quedará cubierto. Y nadie sabrá nunca. Luego tenemos aquí un... Ay, Dios mío. Pero bueno, que soy tan malo por los nombres. Bueno, este octuban lo mismo, ¿no? Sí sé cuál es. Entiendo. De Gundelion Invaders. Vale, este... Es curioso porque siempre me ha dado miedo esta, esta, esta saliente de aquí porque es súper rara. No sé si es un error o qué, pero siempre me da mucho miedo porque no sé para qué sirve. La verdad, <ríe> si te soy sincero, no sé para qué sirve. Luego tenemos un Aquimos, aquí está. Mira, Aquimos Subterra es un Bakugan. Pues, a ver, lindo, pues, pues, Sí, es lindo, es lindo. Aquimos es lindo, pero vale, ustedes saben que yo tengo un problema con los Bakugan de Marucho, no? Y es que yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Eh, me parecen muy fastidiosos Pero muy fastidiosos Luego tenemos un Core Subter eh, Ventus Perdón, 650 por G Vale, este pequeño ya lo había tenido en mi colección Alguna vez lo cambié con un compañero eh, Un amigo, la verdad Y eh, lo cambié otra vez <risa> Pero vale, que, que no importa Que no importa no, Muy lindo, muy lindo, muy lindo Luego tenemos, ¿qué más tenemos? Vale, otro Coredem. LOL, este es el unboxing de los Coredem. 730 por eje, translúcido Pyrus. Ah, si soy sincero, ver traslúcidos de tercera y cuarta temporada, casi, casi no, ¿no? La verdad. Eh, yo translúcidos hasta la segunda, ¿no? Muy lindo. Ahora, luego tenemos, eh, a ver, a ver. Vale, un Bakugan repetido. Este está aquí, con sus pinzitas hermosas. El, lo mismo, ¿no? El por eje está cubierto. De este sí se lo voy a quitar, ¿por qué no? Eh, 740 por eje, vale. Pues muy bien. 340 Puedes aquí Cerrarlo Así Mira Y aquí lo, lo hundes Así tal Listo Y Pasa de ser Lo que parece ser Un A ver Esto parece un Percival ¿no? Un alfa Percival Pan Y te atrapa Así como, como tu novia ¿no? Te llega Tú todo tranquilo Y luego <ríe> Y te atrapan Y luego Por último Ya tenemos eh, Este de aquí Que es un Coredem translúcido Hermoso Mira, mira, mira, mira, mira 750 Poder G Uf, papito Dame tres hijos con chocolate Dios mío Qué belleza la cámara no lo captura muy bien Pero ahora mismo está alumbrando LOL, está, está brillando Está brillando, salió el sol Salió el sol, está brillando Wow, es, es mágico, mira, mira, mira, mira Mira cómo brilla, mira cómo brilla ¡Ah! Qué belleza, no no, no, no, no, no Mira, mira, te lo juro, me enamoré, me enamoré Confirmamos, confirmamos, nos enamoramos A ver, a ver, a ver Nos enamoramos, pero mal Aquí alcanzas a ver si te das cuenta, ves, alcanzas a ver aquí el imán que tienen. Qué curioso, que tienen para los armamentos. Jesus core them. Lol, mira, y aquí quedaría así con su armamento, ¿no? Wow, lol. Uf, salió el sol y está súper picante ahora. Mira, mira, mira, mira, mira. LOL, mira, mira, mira, mira, mira, mira. LOL, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Hay un gato. Hola, oye ese es mi techo. Vamos a salvarlo, vamos a saludarlo. Vamos a irse si a tocar como tu hermana. Ven, ven, ven. Ven hermoso, ven. Ay, ¿quién es Nino? Ay, ¿quién es Nino? Yo soy Nino. Ay, yo me dejo consentir. Mira, mira, mira, si sí se deja tocar como tu hermana. Mira, mira, mira. Ay, ¿Quién es Nino? ¿Quién es Nino? Yo soy Nino. Ay, yo soy un gato muy Nino. Yo soy un gato muy Nino. ¿Cómo te llamas? Eh? ¿Cómo te llamas? LOL, si sí se deja consentir. Qué hermoso. Ay, A mí me gusta tomar el sol. A mí me gusta tomar el sol. Le regalé una burbujita de poliestireno. Y mira, se la botó y se puso a jugar. XD. Bueno, cosas de la vida, ¿no? Espero que os haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.